Hola, mi nombre es Florentino Nieto, enfermero y alumno del Máster en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería. En este vídeo os presentaremos a Zowie, un robot al que hemos programado para ayudar a aquellos niños que presentan disfagia. Y aquí tenemos a nuestro simpático amigo Zowie, un robot que interactúa de forma amigable con los niños, ya que estos le pueden coger, tocar, abrazar, y él responde con sonidos, gestos, sonrisas y que además les permite aprender mediante el juego. Un aspecto en el que trabaja el grupo de investigación MISC de la Universidad de Alcalá es que el robot también acompañe y sea una figura de ayuda en el cuidado, tal y como se ha aproximado en el artículo Diseño e Implementación Robótica de un sistema de atención en cuidado en niños a propósito de la disfagia, publicado en la Ciencia del Cuidado de la revista N de Enfermería. ¿Qué es la disfagia? Durante más de 500 veces al día, las personas tragamos, ya sea líquidos o sólidos. Sin embargo, pueden aparecer ciertos procesos vitales que dificulten este proceso, dando lugar a un conjunto de síntomas con consecuencias tales como la deshidratación, la desnutrición, el atragantamiento o complicaciones pulmonares. Para su valoración, entre otros, hay métodos como el test de volumen-viscosidad desarrollado por Clave entre cuyas características destacan que no es invasivo, es seguro y posee una alta sensibilidad, habiendo sido implementado en Zowie tal y como nos explicaría él mismo. A continuación, Zowie nos explicaría y guiaría durante el test. Esta prueba consta de tres consistencias diferentes de alimento, que en orden creciente de dificultad son el pudín, el néctar y el líquido, así como tres volúmenes también en orden creciente de dificultad de 5 mililitros, 10 mililitros y 20 mililitros. Una vez el niño esté preparado, dará comienzo el test en la consistencia intermedia néctar, comunicándose con él mediante su propia interfaz en la que muestra un código y con otra interfaz visual que además cuenta con una serie de interlocuciones, pidiéndole que en primer lugar intente probar 5 mililitros. Si los ha tragado sin dificultad, Zoe pedirá una caricia y tras dársela, hará lo mismo para 10 ml y para 20 ml de néctar. Una vez comprobado que el niño no tiene dificultad con la consistencia néctar y tras una caricia le invitará a que pruebe la consistencia líquido. Para determinar que el niño no presenta alteraciones de seguridad cuando traga líquido Deberá probar también 5 ml, 10 ml y 20 ml. Y si se encuentra con ánimos de seguir, a continuación le pedirá que haga lo propio con la consistencia pudding. Mostrando finalmente un código cuya utilidad veremos tras explicar completamente el test. Zowie nos acompañaría así durante el test si todo ha ido bien. Sin embargo, si detecta algún problema, como la tos cuando esté probando el néctar, habrá una pregunta de confirmación y esperará pacientemente a que el niño se encuentre mejor y pueda continuar, y así probar el pudín sin hacerlo con el líquido, puesto recordad que es de mayor complejidad. Si la dificultad ha tenido lugar mientras probaba el líquido, también le guiará en la consistencia pudín y si vuelve a tener problemas aquí o completa la serie adecuadamente, se dará por finalizado el test, como tal. Mediante el código anteriormente mencionado, Zoe indicará qué volúmenes y consistencias de alimentos son las más seguras para el niño, incorporándose en una base de datos que registrará su evolución, entregando un informe con recomendaciones dietéticas personalizadas. Finalmente Zoe, como buen robot cuidador, querrá saber si el niño ha estado satisfecho con sus cuidados, estando alerta y preparado para cuando quiera jugar o necesite de sus cuidados de nuevo. Pero la historia aquí no ha terminado, y es que Zoe existe de verdad. Muchas gracias por su atención. Espero que el vídeo les haya resultado útil. Y ante cualquier duda, consulte con su enfermera.